Y hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Estamos aquí de vuelta en To the Moon, en el tercer capítulo Y bueno, vamos a ver justo Cuando nos quedamos en el capítulo anterior, ¿qué pasó? Va interesante la historia, va subiendo La intensidad, poco a poco oh, Me metí por <risa> La valentía de la escalera Ok, esta no es la misma casa Que visitamos al principio, se parece bastante Pero no No tengo que recuperar su memoria aún ¿no? Aquí hay una caja no, A parecer no, vamos a ver afuera No, afuera no, ¿Así era la peluquería tan temprano? ¿Qué es lo que estás haciendo? Los conejitos. Conejos. ¿Viste el conejo que te dejé? Sí. Háblame de ese conejo. Eh... Escribe el conejo. amarillo que más oh dios un poco hinchado y bueno eso es un no conojo de papel no sé cómo describirlo está saltando es raro rayer algo random? algo va a No sé tú, pero estoy sintiendo un déjà vu inverso. <risa> creo que se acerca, que, creo que saque su problema, pero eso será incluso para eso. Crees que ella.. ¿Y tú? Tal vez, quién sabe. Pero como dijiste, ella no es nuestro cliente. Hagamos lo que nos pagaron para hacer el fin. ¿Tienen mis recuerdos? ¿No? ¿Y lo de los brincos? El Memento Así que, este es el día en que comenzó, ¿eh? Ok, recuerdo acá Bueno, estos es... son... No recuerdo la basura Pero este no es ese pelo nadal nada. Ok No es fue a la pulgaria, se cortó duele y cabello Mi dos penos, media cola... Cómo demonios subieron esta cosa por las escaleras, quién sabe. Pero puesto que sería pan comido para tardís no creo ni siquiera puedes meter, ni siquiera lo puedes meter por su Mmm, No suerte. Bueno, decidido. Bueno, mover piedras es un dolor de muelas para todo el mundo. Probablemente se pasaría un episodio entero solo para meter. Ay, Dios. No me importa, ver... no me importaría ver ese episodio. A mí tampoco. Suena bastante épico. La caja, quizás? Cajas nuevas de papel blanco. Oh, oh, quiero que sea donde va esto. Ok. Ok. Eh, a ver a ver? ese memento. Ok, vamos a hacer preparar. Mm, creo que lo tengo. ¿Sí? Bien, bien, bien, perfecto. Ok, vámonos. Déjame guardar. Guardar. Aquí. Y guardar acá. Bien. Activa un momento. Sí, vámonos acá. Ok, estaba dentro del carro el ornito. Estamos en medio de la calle Esto fue justo donde empezamos sí. Justo, justo, alguien destruyó el carro, así no estoy mal Sí, es por acá Tenemos que subir a la casa ¿Por qué no podemos aparecer ahí arriba? Vamos a recopilar recuerdos mientras caminamos ¿cuándo ¿Dónde sigue el cambio? Oh, no, no sé si ella, ¿no? Se pone el sonido ambiental Está más limpio. Aquí ni siquiera han empezado a construir la casa. Aquí está en esa casa, ¿verdad? Sí. La casa nunca... La, nunca debe ser. O sea... <ríe> ¿Qué tienen los lugares sanatos y peligrosos que tanto te dan a la gente? Nada. Acropobios recibidos. A ver, por ahí, ¿hop? ¿Para qué hay algo? Por ahí otro tronco, poder. Aquí hay un recuerdo, bien. La mochila creo que será el meme Por eso te hace que este entonces ¿Sí? Y ahora? Supongo que es parte de eso Mira hace mucho tiempo Fue hace mucho tiempo No es muy importante ahora Pero Isa me hizo Me dijo que debería haberlo contado Debería contártelo okay. No debería haber manchado nuestro primer encuentro así ¿Qué es eso? ¿Una pelota de lana? ¿Puedes tirar esa desde aquí hasta donde está Anya? No lo sé, ¿Quieres que lo intente? ¿Lo harías? ¡Oh, el slow motion, papá! ¡Pero ¡Estás loco, sal de ¡Oh, wow! complejo de perro que... Okay. Creo que ese se no está al lejano anterior ¿Quieres que están conectados? Probablemente Vamos a ver si... Ah, sí, ese se es me momento ¿Por qué se habrá de perro? Porque... Ok, tenemos todo Vamos a romper Bien Momento preparado fácil sí. bueno no importa ok vamos activar la mochila vieja todos los que padecen todos los que lo padecen son diferentes yo Que tengamos el mismo síndrome, no significa que tengamos la misma cabeza Pero debería ser capaz de ayudarla Al principio todo iba bien, pero ahora... Estamos más distantes que antes Incluso cuando estamos juntos, ella no está conmigo <ríe> Empieza a pasarme factura Ya no sé cómo seguir con esto Bueno, no puedo hablar de ella, pero... Un si no la vamos a conectar Aunque ser capaz de decirlo, ya es otra historia Solo porque le puedes de expresar no significa que no sienta nada, ella aún sigue ahí, ¿no? ¿o no? A veces tienes que tener fe en ella, en que a ella le importas. Esto es difícil de hacer, un día sí y otro también, <risa> no sé. Espera, Por... pero ¿por qué tú pensas tan normal, Isa? O sea, ¿acaso no tenías la misma fe, verdad? En mi caso me lo diagnosticaron por la niña. Con esfuerzo es posible aparentar seguir las normas sociales de forma sistemática. ¿Que tiene autismo? Pero, ¿sabes qué envidia y comparezco a Ryber? Yo soy una actriz por lo que. por lo que he sido durante toda mi vida. No solo en el escenario, también fuera, prácticamente en todo momento. Soy muy bueno haciéndolo porque esto es la única opción que tengo. Bueno, para mí, esa es la única forma de ser normal, comillas. Pero Rhyver, ella nunca hizo eso. Se mantuvo aislada y se negó a aprender a superarlo. No sé si fue por elección o por limitación, pero si fue por, si fue por valor o miedo. Hay días en los que ya no puedo soportar seguir fingiendo, y entonces comprendo que es demasiado tarde. La de Isabel que todo el mundo conoce es un papel, y mi yo real, es desde hace tiempo una extraña. Creo que al final es solo la envidia. No había conocido antes a ninguna mujer. Técnicamente aún no conoces a ninguna. Este no es un asunto nuestro, vámonos. Creo que es autismo o algo así, no estoy seguro. Ahí está River. Más fantasmas en cara. Se un movellón, se movellon, lo estamos viendo esperar ahí ¿Alguna nueva ve? No. ¿Qué estás releyendo? El traje nuevo del emperador. Me encantaba cuando era niña. Aún te gusta, eh? Claro. Solo que por otras razones <risa> Cuando era niña me encantaba la serie Animorphos No sé, tu madre me dio el libro de ellos como un regalo de boda Eh, sí, fue un regalo de boda, bastante <risa> extraño Supongo que estaba obsesionado con ellos con la niña Porque ya no los... les? ¿Mm? Los vi, están acumulando polvo en el garaje Bueno, que Sí, ya no me gustan supongo o sea, son libros para niños. Yo tenía que leer libros para niños. Son reconfortantes. Supongo que sí. Creo que voy a llamarme este. El mundo sería más o menos si las personas recordaban más las caras. Creo que el libro va a ser el momento. que oh. pero... qué de David? ¿Es mi personaje favorito? Eh, no lo sé. ¿De qué estáis hablando? Animorphos, ¿has leído? No. Sí. ¿En serio? Más o menos. Oh, oh, ¿sabes que anime se transformaba David? Eh... En... ¿Tengo que escribirlo yo? Eh... Puedo buscar esto no, Eso no suena bien No de poco empezó a buscar por ti Ok, momento del libro abierto, lo más seguro, así que déjame ir por acá Yo no soy tú... Tú... Yo no soy tuyo ni tú... Tú no eres mío Semi-anti-Valentino ver, ese no es tan meloso. Raiver Ok, supongo que otro recuerdo estará aquí Y el momento será el libro Tobias ah, Tobias, ah, Tobias ah, Rachel, Oso Jake Tigre, Marco Gorilla David Cobra ese es el lobo, Porque Oso lo contaba Vamos a ver buscando en Google ¿Cuál era? David Cobra okay. Es una cobra, cobra. Oh, oh, ¿sabes quién es el tercero de Bueno, a ver? Se es para sacar otro recuerdo, lo más seguro. ¡Oh, claro! ¡Una cobra. Ojalá hubiesen seguido por las puertas viejas en ese lugar... ...en lugar de tan sencillas estaban. Bueno, en el momento es el libro, eso es seguro. Sí. Vamos Creo que ya lo voy a ir dejando por aquí, pero grabaré un, un capítulo justo, justo ahora Creo que los voy a subir todos juntos, ¿sabes qué? Mm. Cinco movimientos Uh, sí. Bien Bien, bien, bien, bien. Desde aquí. No tenemos ese video. Activa. Voy a guardar y voy a dejar el capítulo por acá. Así que, bueno. Uy. Ya estamos en otra etapa de la vida. Oh. Yo soy todo el mundo, pero se acabo de llegar. Parece que te pasan mucho las fiestas. O oh, guardarte todos los golpes bajos para los inseguros. O okay, te voy a guardar. Creo que estamos en un lugar que... Sí, sí, sí. Bueno, espero que les haya gustado el capítulo. Y bueno, gracias por haberlo visto. Y si no han visto los anteriores, debieron haberlo visto para seguir la continuidad de este. Así que les, eh, puedan, pueden encontrar la lista de repulsión en mi canal. Al igual que de otros juegos. Bueno, hasta la siguiente.